Hola amigos, soy Felipe Ramírez, entrenador 360 de Laika. Eh, estos días pues van a cambiar las, las dinámicas con nuestros peludos, no van a poder salir tanto, eh, se van a restringir un montón las salidas, entonces pues es importante que inventemos estrategias para, para estar en casa. Creo que es una gran oportunidad para establecer un buen vínculo, con vínculo distinto con nuestros, con nuestros perros, eh, y podemos divertirnos un montón. Pues vamos a estar haciendo una serie de videos muy cortos, con ejercicios sencillos para que ustedes puedan hacer en sus casas y se diviertan con ellos y pues o sea, entonces ahí nos en movimiento